Muy buenas, soy Nico Botrinas. Yo soy Ultimate. Estamos acá en un nuevo video para el canal. Esta vez será un gameplay. Y acá está cargando el juego de Bandai Games. Bien. Por Bandai. Demos... Iguales, e sé que es otra compañía. Y bueno, pues el título, ¿no? Acá está. <música> Vamos a estar 2 una carta de la introducción de la dejo que reproduzca ojalá no tenga copia de la música porque no me en el video que acá está tronce y hoja del futuro acá está como se llama en el juego de pelea estoy acá en la referencia de la serie el segundo al deporte bien está buenísimo ojalá pueda hacerlo Aca de los villanos Majin la Buu Lo la verde o Zeta Goku La no, música no? Ah, es Majin Buu Egeta Goha Broly Wow, buenisimo Arcula, te lo no mando a la física Ah, El padre de Goku Y Tron Ok, los gráficos y tan buenos Ah, bueno Bien Bien, vamos, a este llevo de Kairos Y bueno, puso a acertar en el inicio Ya un poco de volumen, y no me ha reventado el video, a ver Mira, acá está en muy español, ¿no? En descarador Empezamos acá, en modo historia, en el capítulo 2 Ok, no puedo saltar a buen inicio Ah, saltemos Ahora no, vamos al juego de una, no voy a leer todos los textos Listo Este es el mapa, pero solo acá no puedo acceder Y empezamos allá Normalmente se quedado ustedes cargando. ¿O hay otro personaje además de Drums, ¿O hay que avanzar los niveles, no? Para así conseguir todos los personajes? En Bueno. Vaya, no me equivoqué. Voy con el otro. Ok. Sí. Y el único que puedo jugar. Soy muy paciente. Hay que presionar los botones de, de golpear y se golpea solo, ¿no? Y en este, el Malo tengo que pelear con él. Voy a derrotar a este que se llama Tápar. Este es el enemigo parecía una saga de Naiyan Bunga o boceto. Bien. ¿Qué ha llegado así? Bien, pero... Ya oh, No, no, lo Oh, no, no, no, no, no, no, no, Sí, como el, la versión Twitch esta de Ambo Life, no se lo puede, a veces está normal Lo único es, como será que están está bueno ese traje, buena energía ¿Es atrás otra vez? Bien Bien, vale, la batería mango. Bien Resultados, todo bien Ah, como decía, la versión trucha... Bueno, ya elegí cualquier tarjeta. La patada. Bueno, la versión trucha, bueno, a veces los estaban de otro color nomás, era todo bueno. Falso y... El único distinto creo que era el... El de cambiar un diseño del Android 18 por otro personaje... Creo que se llama e Yanemba? que va a ser una película. ¿no? Yo me confundí con Julia, en realidad yo no un que... Ya acabo de ver la película de... Era un... Era un la función de Goku y la de las dos películas de culo, cool, ¿no? Y estaban, me gustaba mucho. Y ahí me enteré, no ni sabía nada de esto. Ok, voy salteando todos estos textos. Yo sabía más nada. Ok, ya tengo otro lugar de la tierra, así ya que se va ahí. Bien, como verán acá... Estoy poniendo mejoras, ¿no? las tarjetas a los personajes, el personaje Trons, el que tengo ahora. Y bueno, así puedo jugar. Con, con un poco nivel más de potencia de, de pelea. Bien, la base es un Moff la, la destrucción de ciudades. Con el, el otro villano que derrotamos antes. Ah, también se unió Celda. Cell. Ok, voy hacia allá. Me el Vaya, se... okay, mira, el no estudiamos 60% ya, sea. Vaya, pero va a hacer. Ok, mira, dejo que no me ataque. Creo que es más peligroso este, ¿no? Ya lo sé. No ataque la polilla asesina, ¿no? que parece polilla. Bien, bien, bien. a la máxima potencia. No, no, no. Ah. Ya estoy cargado bien Bien, las energías ya son más potentes. Bien, bien, bien, los hombres también son más potentes. Bien los hubillos. Bien. ¿Qué digamos? Potencias. No había espacio, voy a poner potencia, potencia, Bien, dejamos atrás el... Ok, por Freezer, Chris, por Freezer. Chris. Qué mala. Jeje, <risa> je, me la tomé con calma. No me puedes ganar. El tamaño no. no la.. el tamaño no la fuerza, el tamaño no la aparenta Eso pequeño ficha de aquí. Bueno. Si le puedo hacer mierda, ¿eh? Ahora acabo acabar con la lagartija blanca ¿eh? ahí. Dios! Se es otra cosa. Empatado la botella ¿no? bien vamos, este lo bloqueo vamos? vamos, así pues bien me le he quedado por dos bueno, si y casi metido ¿eh? a ver a Rutherford que bueno Perdón ese ruido de motos que ahora están pasando más. Es creo que el año pasado no pasaba pasado muy seguido, pero como arreglaron las calles por donde vivo, bueno. Ay, ¿Qué más? ¿Qué más se hace? Bueno? No son mucho demasiado auto y también algo. No, bueno. Y vamos a seguir, bueno, vamos con este. Vamos no, rayos. No, no. bien bien bien buena esa ese recargo de energía antes que yo, no voy pues. hay dos troncos casi se ¿no? está el otro que tiene la espada o sea que probarlo cuando sube de pero bien bien ¿eh? este recargo de energía roja ¿eh? Uy, aquí va a ser... ¡Bien! ¡Ahí está! Bien, el resultado... Rango S Bien, ya acá, para no aburrir la mano, ya... ...vencí como cuatro veces al sujeto de este grado y al derrote de final Mira, no tengo más personajes que me han acompañado, ¿no? Creo que ahora sí puedo cambiar, ¿no? a ver por cuál Killing Vegeta no, justo ya no puedo creo, no creo que nadie más, ay sí, 8 también Killing no, la no, mejor Vegeta ok, uh, pues destruyendo, va ¡Divertido! Derrotada de arma otra vez Ahora una semilla... ¿eh? Esto está peleando, jamás no hay... ¡Uh! como culo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Bien! Goku con otra Vamos no esperaba... ¡Uy, Galijo! Uy, la Seja de oh, a me déjame en el eterno. Vamos, vamos. Si puedo recargar energía, tomá el galico. Uy, uh, se cansó ahora. Uy, lo recargando. Uh. No, no, no, no. Luce, va. Con oh, me está dando vueltas ahí. No, no, no. Uh, más. Uy, de demasiado. No A vida. No Toma un segundo ya pues bien, así sí, ya, la energía mira, estoy al límite y ahora estamos mal energía toma el lucer no, no, no, no, ah, yo estoy presionando pero no, no, no hace nada bien, bien, así sí bien, lo derroté me pose hago? Ay, ¿qué pasó a la pantalla? Ahí está. Potencias. No, qué mal. Hasta yo voy, yo voy a tu adversario. Goku dejó el campo. Bien, eh. está tan peleando. Algo a este. Mira, otra vez con el lado. Pues sí, Paso con la pantalla mío, Dios no mira. Dios Dios Dios Dios. No puede.. Llevarme Jesús Mira frente con esta vuelta, pero igual que aquí una bronca, algo que ahora... Bueno, fue demasiado fuerte lo dejó el campo Dorcemia de mi extraña aguja Esto recarga energía ¿Será que yo me estaba energía o es el agua? No sé Mira, vamos para allá O está destruyendo todo Hay uno de que me acompañan... Ay, no Miren otra vez con este no, no. Empecé a pelar. Miren Cuidado que si no me ataca por las pa. ahí Uh, me pegó. Una panza. Miren, miren. Eh, Dios, me pasa. Cuidado. Bien. Ahí tío No vamos a yo. Matar. Bien, bien. Me Bien, bien, estoy dando, tengo más la... energía. Dios mío, no. Bien. Uy, estamos poesiendo, así que qué es eso, no me Mira, estoy pintando la de que energía y tío algo Uy, se está matando hoy. ¿eh? Si ¿Sí puedo... No, no, ah. Oh. Me mató con espacio Bien, ya está con beta. A ver cómo se puedo cambiar contra un personaje. Piccolo, Green... 18 entramos vegeta, no hay busella no voy ocho ¿no? tiene usted que <risa> okay, vamos por el personaje femenino y 18 no hay que pasa bien dejar que se destruya un la... no ¿Qué pasa? hay que pasar esta mina Ay, pensando, me quería. ¡Qué ¡Qué ese Ah, me puedo ¿no? recargar Me ha quitado mucha vida No Me va no, a tener que esquivar Otro oh, son es elétricos ¿no? Listo Nice Ok, está mejor, dijo... Increíble, bien Va otro más Un momento así Sorry, but I'm going. Está el gaño, yo si no tengo André 18 versus André 18 <laughs> Este es la otra está más cuda, para que No te a hacer. No, no, no rayos, rayos, rayos, no, no puedo levantar. Dios moros. Sí, lo vi. Ok, mejor atrás. Se puede voltar. Ah, como culo. No puede ser, me ¿eh? Mira pongo nada Bien, Fidel. La cierra, menos. Bien. Tomado. Ya los... no. Bien. interrumpir interrumpí el a... Oh, no, no, no, no, oh. no Demolos En Ok gente, para no hacerlo muy largo dejar el gameplay acá Si te gustó, puedes darle un me gusta compartir, suscribirte Y bueno, ya saben que soy Bueno, vamos en otro video Salud.